Hola a todos, eh, hoy día, eh, el live de hoy día va a tratar específicamente sobre cómo emitir masivamente las boletas de tercero desde Contafi. Bueno, de costumbre por lo general está Esteban haciendo esto en live, la semana pasada le tocó a Macarena, pero esta semana me va a tocar a mí, así que bueno, vamos a hablar hoy día eh, un poquito, no sé si ya podemos empezar o esperamos que se conecte más gente, el Sergio que está atrás de cámara me podría indicar, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al tema de, eh, del día de hoy, que es cómo emitir las boletas de tercero eh, en Contafi. Bueno, primero que todo, eh, la primera parte del live la vamos a dividir en dos. La primera parte va a ser más teórica y hablar un poquito sobre lo que son las boletas de tercero. Y, bueno, posteriormente vamos a hablar eh, y les voy a mostrar específicamente en la plataforma eh, cómo emitir las boletas de, de tercero. ¿Ya? Ahora, ¿qué son las boletas de tercero electrónica? Bueno, las boletas de tercero electrónica son eh, un documento que eh, lo pueden emitir eh, aquellos contribuyentes que están con, con inicio de actividad y le emiten a personas que no tienen inicio de actividad. Ya las boletas de tercero solamente las pueden emitir eh, aquellos contribuyentes que están con, eh, con, ba bajo la ley de renta en primera categoría. Eh, bueno, eso por el momento. Ya entonces, básicamente, quienes pueden emitir la boleta de tercero son las empresas. Ya y la emiten a personas naturales que no tienen inicio de actividad. Ahora, ¿dónde puedo emitir la boleta de tercero? Y eso es como eh, lo, lo fuerte de, de, este, de este live. Sasco tiene varios proyectos. Dentro de los proyectos que tiene Sasco, eh, por ejemplo, está el proyecto de LibreTe, que bueno. Como, como saben o si es que no saben, igual les voy a explicar ahora. El, el proyecto de LibreTe trata principalmente de la emisión de documentos, eh, documentos tributarios de la empresa. Pero los documentos tributarios como por ejemplo eh, la factura, la nota de crédito, guía de despacho o los documentos de exportación. Hay otra plataforma que también un proyecto de SASCO. Todos los que voy a nombrar ahora son, son proyectos de SASCO, pero... Cada proyecto está destinado con un objetivo en específico, ¿ya? Ese era el de librete. El de BH Express está orientado más que nada a la emisión de boletas eh, de honorarios, ¿ya? Eh, y el de Bill My Sales es otro proyecto que está destinado a eh, hacer una, una plataforma que conecta el e-commerce del contribuyente con el facturador favorito. ¿Ya? Eh, My Sales trabaja más que nada como una pasarela, pero bueno, si quieren más detalle en relación a lo que es la plataforma de My Sales pueden ver el live que se grabó la semana pasada y me parece que se, se subió el día de hoy, que fue grabado por, por la Maca, y donde ella va, explica más detalle en relación a esa plataforma en específico. La otra plataforma eh, es Contafi, ¿ya? Contafi es la plataforma que vamos a ver hoy día de, de, de la que va a tratar el live, pero primero que todo, ¿qué es Contafi? Contafi, como le estaba comentando, es eh, uno de los proyectos que creó Sasco. Y el objetivo principal de esta plataforma es ofrecer un servicio a los contribuyentes de, eh, que están en primera categoría en, bajo la ley de rentas, eh, con el objetivo de conocer básicamente sus ingresos y sus egresos. ¿ya? Esto transformando, o sea, esto con el objetivo de transformar estos datos eh, en forma útil para tanto el cliente, es decir, quien está usando la plataforma en, en Contafi, eh, como para los trabajadores que también usen la plataforma por parte de la empresa. Ya, por ejemplo, acá nosotros en SASCO, eh, el contador trabaja bastante con lo que es la plataforma de, de Contafi. Principalmente para... Eh, emitir, por ejemplo, las boletas de, de, de tercero o para comparar lo, los datos que están acá en Contafi con algunos datos que se pueden ir viendo en el formulario 29. Además de eso, Contafi, bueno, como le estaba comentando, se diseñó también principalmente para lo que es eh, la emisión de las boletas de tercero. Entonces, Contafi no nació eh, como de cierta, o sea, por así decirlo, no, no nació de la nada, sino que nació en base a una necesidad. Ahora, ¿cuál fue esa necesidad? Esa necesidad nació principalmente porque eh, durante la pandemia, específicamente en el año 2020, Impuesto Interno ofreció un beneficio. Este beneficio se llamaba eh, préstamo solidario. El préstamo solidario trataba eh, bueno, de prestar un dinero... A eh, los trabajadores dependientes, a los trabajadores independientes y también a, la, a las empresas. Eh, bueno, prestar, pre, pre, prestaba básicamente este, este dinero. Sin embargo, hasta antes de eso, las boletas de terceros se emitían o se podían emitir desde Librete, porque, como les comenté, Librete es una plataforma para eh, emitir documentos tributarios. Entonces, cuando comenzó este proceso de, de, de, de pagar la primera cuota, que fue ahora en el año 2022, de pagar la primera cuota de, de lo que era el, el beneficio o, o el préstamo solidario, la primera cuota trató eh, de incluir lo que es eh, una retención adicional. Ya esta retención adicional corresponde al 3%, pero estos montos pueden ir variando dependiendo del monto que hayan solicitado en el préstamo solidario. Entonces, esta retención adicional no se consideraba en la plataforma de LibreDT, se consideraba, o sea, pasó a considerarse en la plataforma de Contafi y también Contafi vino con unas funcionalidades extra. Por ejemplo, eh, la emisión masiva, ¿ya? Todos todo estos conceptos no se preocupen que los vamos a ir viendo más adelante en el live, pero también les tengo que, que comentar ahora eh, algunos términos, pero en detalle lo vamos a ver más adelante a medida que vayamos avanzando en este live. Entonces, eh, cuando nos dimos cuenta de que la plataforma LibreT no estaba considerando o no estaba creada en un principio para considerar esta retención adicional del 3%, fue como, ok, LibreT no va a ser para la emisión de boletas de tercero, por lo tanto vamos a crear esta plataforma que, bueno, ahora lleva el nombre de Contafi. Entonces, eh, ahora entendemos de que los diferentes proyectos que hay en SASCO, cada uno está destinado con un objetivo en específico. Entonces, eh, tomando en cuenta también que esta semana, y, y que también participo en lo que es eh, la parte de soporte, eh, estas últimas dos semanas han realizado algunas consultas en relación a, oye, ¿dónde están las boletas de honorario? ¿Dónde están las boletas de tercero? Bueno... Esa, esas opciones se distribuyeron en otras plataformas, ya sea en BH Express o en la plataforma de, de Contafi. En, para emitir las boletas de tercero, eh, hay dos opciones. ¿ya? Una opción es la emisión individual, es decir, emitiendo uno a uno las boletas, que eso también ocurre en las otras plataformas. Eh, y la otra opción es la emisión masiva. ¿ya? La emisión masiva en Contafi se realiza eh, subiendo un archivo de tipo Excel, eh, donde este archivo va a contener los datos de, eh, de las boletas que yo quiero emitir en forma masiva. Es decir, para no estar ingresando una a una los datos de, de, cada, de cada boleta en la pantalla de, de emisión individual, yo cargo un archivo y cuando Contafi empiece a procesar este archivo, se van a ir generando las boletas si es que, bueno, siempre y cuando cumplan con, con las características o lo que requiere que contenga el archivo, ¿ya? Bueno, entonces, eh, eso trata más que nada sobre eh, cuántas formas de emisión hay para lo que son las boletas de tercero. Y ahora sí nos vamos a ir directo a lo que es la plataforma de Contafi, así que eh, le voy a pedir a Sergio que me empiece a transmitir lo que es esa plataforma. Listo, ahí me indica que, que estamos ok, así que ya vamos a partir. Bueno, primero que todo, eh, este, esta es la pantalla principal, es decir, cuando uno selecciona la pantalla con la que va a operar en Contafi, por defecto, no, no, vamos, vamos a ser redirigidos a esta pantalla. ¿ya? Y al lado izquierdo de la pantalla, nosotros vamos a poder ver lo que son las opciones que se encuentran dentro de, de la aplicación de Contafi o de la plataforma de Contafi. Bueno, ahora como vamos a ver lo que son las boletas de tercero, vamos a seleccionar boletas de tercero. Y acá era lo que yo le estaba comentando en un principio. O sea, en Contafi hay dos opciones, pero dentro de una opción hay dos opciones. Por ejemplo, está lo que es... <coughs> Perdón, está lo que es la eh, emisión de boleta individual Que eso se puede ver en la primera opción ya. Entonces esta, esta es una pantalla estándar ya. Eh, acá vamos a emitir una a una las boletas La otra opción es la emisión masiva Pero acá en Contafi Como últimamente hemos estado realizando constantemente mejoras En las diferentes plataformas Una de las mejoras fue mejorar ya lo que era la plataforma de, eh, perdón, la página de emisión masiva de Contafi. Entonces, acá nosotros podemos ver en la página que dice emisión masiva y masiva antigua. Entonces, esas son las dos formas de emisión. Ahora, ¿por qué dejamos las dos? Bueno, porque quizá hay algunos eh, clientes que ya están acostumbrados a trabajar con lo que es eh, la carga masiva, pero la carga masiva antigua. Entonces, para no complicar eso al contribuyente decidimos dejar ambas opciones, es decir, la antigua y la nueva. Ahora, eh, en cuanto a archivo, ambos, eh, ambas opciones contienen lo mismo. ¿ya? Me voy a ir a lo que es la, la demisión emisión masiva nueva y vamos a ver el archivo de ejemplo. Ya. Acá tengo el archivo de ejemplo y una de las cosas relevantes que tengo acá que coincide mucho con lo que es... Eh, Coincide mucho con lo que es eh, el archivo. A ver, este archivo es igual al archivo eh, que se carga tanto en la carga, en la carga masiva nueva como en la carga masiva antigua. ¿Ya? O sea, contienen esta ayuda, tienen la misma cantidad de, de prestaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo, o cuando yo estoy cargando un archivo eh, masivo de boletas de tercero, yo tengo un máximo de prestaciones que puedo añadir por boleta. Y el máximo es cuatro. ¿Ya? Y por eso acá el archivo solamente contiene la prestación 1, la prestación 2, 3 y 4. O sea, más que eso no puedo añadir. Si yo quisiera añadir más prestaciones, bueno, tengo que emitir otra boleta. Eh, bueno, las columnas que están en rojo quiere decir que son columnas columna obligatorias y las columnas que están en verde son columnas opcionales. ¿Ya? Entonces, como, obliga, como obligación, si voy a usar el archivo de emisión masiva, al menos tengo que seleccionar una prestación. Por eso la prestación número uno aparece en rojo y el resto de, la, de las prestaciones y sus montos aparecen en verde. Otro dato a considerar es que las prestaciones tienen que ser eh, un monto, en monto bruto, ¿ya? Bueno, eso en relación a lo que es eh, a lo que es el archivo masivo. ¿ya? El archivo se mantiene de la misma forma. En esta, en esta ocasión yo vengo con dos archivos eh, preparados, ya que sería tanto el archivo correcto como el archivo de error, ya porque vamos a ver lo, los dos casos. Eh, bueno, eso en relación a la, a la confección del archivo masivo tanto para la emisión masiva nueva como la emisión masiva antigua. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias, ya. Las diferencias principalmente en, en la emisión masiva de boletas de tercero pero con la emisión masiva nueva es que, bueno, acá yo puedo ingresar un nombre a la carga, ¿ya? Es decir, independientemente el nombre del archivo yo puedo decidir qué nombre va a llevar eh, esta carga que yo voy a realizar dentro de la plataforma. Lo primero que, que voy a realizar es cargar el archivo, ¿ya? Entonces voy a cargar el archivo eh, correcto Voy a cargar el archivo correcto, que es este, porque el otro dice error, así que no vamos a usar ese. Los datos de, del emisor van a estar definidos por defecto, porque cuando uno ingresa a la plataforma de Contafi, uno tiene que decidir cuál va a ser el, el contribuyente con el que va a operar. Ya, Entonces, bueno, yo en este caso voy a operar con SASCO, y estas opciones también se mantienen en ambas, pero la gran diferencia en esta parte es el nombre de la carga. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a realizar es validar sin emitir la boleta. ¿Qué quiere decir? Que Contafi va a agarrar el archivo, lo va a revisar y va a decir, ok, cumple con todos los campos obligatorios o va a decir, ok, cumple con el formato de cada columna. Y bueno, si todas esas validaciones que realiza Contafi están ok, nos va a decir que podríamos eh, pasar a emitir en forma real los documentos. ¿Ya? Entonces, en este caso yo solamente voy a validar sin emitir. ¿Ya? Y el nombre de la carga, por ejemplo, puede ser eh, prueba eh, prueba live 1. Oh, perdón. Ahí sí. Ya, entonces, eh, una vez que yo selecciono el nombre de la carga, yo también tengo que definir qué es lo que voy a hacer. Y en este caso solamente voy a validar sin emitir la boleta. Entonces, procedo a emitir. Y acá en la parte superior de la pantalla me va a indicar que el archivo con el nombre que yo definí, me indica que no contiene error Entonces, si yo ahora deseo, puedo pasar a emitir en forma real esta boleta. ¿ya? En lo personal, yo sugiero eh, siempre, o bueno, en, en la medida en la que ustedes puedan validar primero la boleta. ya Porque si validamos primero la boleta, podemos evitar errores que después tengamos que corregir. Listo. Ahora que yo eh, cargué, o este, sea, eh, perdón, validé este archivo, ahora vamos a validar el segundo archivo, que en realidad nos debería dar nos debería dar error de acuerdo a lo que al archivo de prueba que yo cargué. Entonces cargamos el, el archivo de error. Y acá de igual forma, voy a validar primero sin emitir las boletas y le voy a asignar el nombre. Prueba live error 1. Listo. Los, lo mismo, los datos de arriba están definidos por defecto, cargamos el archivo, que es muy importante, el archivo tiene que ser un archivo Excel y debe contener un máximo de 5.000 boletas. ¿ya? Es decir, si yo necesito eh, cargar un archivo con más boletas de las que me está permitiendo la plataforma, tengo que cargar eh, un segundo archivo. ya no, no Nosotros sugerimos de que no sean más de 5.000 boletas solamente en un archivo. Listo, procedemos a emitir. Y ahora el error es diferente. Si ustedes se logran dar cuenta, primero me aparece el error de otro color. Es decir, si está en verde no habrían observaciones, pero ya si está en rojo me está indicando que hay errores. Ahora, la forma antigua que tenía Contafi para notificar sobre estos errores era enviando un correo. Y ahí en el correo aparecía, eh, en el mismo archivo que yo cargaba, aparecía el error eh, que tenía la boleta y bueno, tenía que corregir el archivo... Eh, corregir con el error, con la observación que tenía y después volver a cargar. Pero esta es los errores. Primero me indica la cantidad de errores en la parte superior de la pantalla. ya y, Pero los detalles del error me lo informa acá, al final de la misma página. Entonces acá, ¿cuál es el error? Acá el error me está diciendo es que la fecha que yo ingresé, es decir, la fecha de la boleta de tercero que ingresé, no puede ser eh, menos de un mes ni mayor a un mes respecto del día de hoy ya es decir el plazo máximo que yo tengo para emitir una boleta si hoy día siendo jueves 6 de octubre no puede ser por ejemplo una no puedo emitir una boleta del de 6 de agosto por ejemplo ya porque eso excede el mes hacia atrás y no puede ser un mes tampoco hacia el futuro entonces al ser ese el único error que hay acá en, en la plataforma y me indica también el detalle acá al final y este error se repite en ambas boletas, ¿ya? En la fila 2 del archivo y en la fila 3. Entonces, si yo me voy a revisar mi archivo, mi archivo de error, lo abro. Yo acá en mi archivo de error voy a poder ver que efectivamente la fecha es del 1 de octubre del 2021 y la segunda boleta es del 5 de octubre del 2021. Por, por lo tanto, o sea, si estamos en el 2022, claramente vamos a exceder el plazo que es de un mes. ¿Ya? por lo tanto, tendríamos que corregir esa fecha y al ser la única observación, solamente tendríamos que corregir ese dato de, del archivo masivo, lo guardamos y lo tratamos de volver a subir, ¿ya? Pero bueno, eso está resuelto con el otro archivo que tengo cargado que vendría siendo este, que en realidad es, es exactamente lo mismo. Lo único que decidí cambiar fueron las fechas para que específicamente me diera este error. Bueno, entonces, una vez que ustedes saben cuál es el error, Nuevamente, tienen que, cargar, eh, tienen que abrir el archivo, corregir la fecha y volver a validar o, o, o emitir directamente sin validar. Ahora sí, lo que vamos a realizar es cargar el archivo que creamos, eh, perdón, que creé en forma correcta, pero esta vez sí lo, lo voy a emitir. De todas formas, si yo quiero validar y además emitir, eh, de todas formas, igual con Tafi lo que me indica es que eh, y, igual realiza una validación ya sea de la, de la, del archivo como de las columnas, ¿ya? Entonces, ahora que vamos a emitir en forma real, vamos a llamar este, esta carga como prueba de emisión, eh, prueba de emisión live. Eh, vamos a validar y emitir, cargamos el archivo correcto y procedemos a emitir. Ah, perdón, el archivo ya se encuentra eh, como en la carga número 3. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo si, si ya cargo un archivo que contiene, los mismos datos que, eh, que contiene los mismos datos que otra carga que yo haya hecho anteriormente, yo primero tengo que asegurarme de eliminar la otra carga si es que corresponde. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar las fechas de, del archivo. Este es el archivo que yo emití en forma correcta, pero lo que vamos a realizar es modificar las fechas. Ya, vamos a modificarlas por el día 2 de octubre del 2022 y la otra la vamos a modificar para el 6 de octubre del 2022. Entonces vamos a guardar este archivo y vamos a tratar de cargarlo nuevamente. Nico por ahí... Se debe estar riendo porque dijo, re, eh, graba la pantalla en caso de que te dé error. Yo dije, no, no me va a dar error. Bueno, me dio error. Pero no importa, vamos, vamos, vamos a solucionar el error y vamos a procesarlo nuevamente. Listo. Ahí sí. Cambié, cam, como ustedes se, se dieron cuenta, solamente cambié la fecha del documento y decidí emitir en forma real y además validar, validar esta boleta Ahora, Después de estar en, en la opción de emisión masiva, si yo selecciono la opción de emitir, me va a llevar a lo que es las masivas guardadas, ¿ya? Y esto es lo relevante y lo llamativo de esta nueva opción de carga masiva, porque acá yo voy a ver, por ejemplo, eh, que tengo dos registros, ¿ya? Es decir, yo del archivo que cargué, yo decidí emitir dos boletas en forma real, las emitidas son dos, bueno, pendientes, las pendientes corresponden a alguna boleta que se haya tratado de emitir, pero bueno, por algún motivo eh, no se emitió en forma real, por lo tanto no, no, no va a haber registro en la plataforma de impuesto interno en relación a, eh, a esa boleta que se encuentre pendiente, ya, por lo tanto hay que tener ojo en el caso que carguemos un archivo y haya ahí alguna pendiente, porque eso quiere decir que impuesto interno no tiene noción de esa boleta. Bueno, lo otro, el, el otro recuadro o mantenedor, que, que hay que prestar atención a los anulados. Bueno, acá no aparece ninguno porque las boletas están vigentes, ¿ya? Y sé que están vigentes por el icono verde que tienen. Si estuvieran anuladas, tendrían un icono de color rojo, ¿ya? Este es el número de la boleta, el root. Podemos ver eh, los datos del receptor. Bueno, yo emití una boleta no nominativa, por lo tanto, eh, el receptor es un nacional sin root. ¿Ya? La fecha de carga. Es decir, la fecha de emisión del documento yo indiqué de que una fuera el 2 de octubre, que fue la primera que editamos, y la otra el 6 de octubre. Los montos de honorario, acá también me van a aparecer el valor del honorario. ya. Y la última, el último mantenedor corresponde a los folios, es decir, eh, ¿cuáles folios se ocuparon en esta carga? ¿Ya? Es decir, acá se ocuparon el 189 y el 190, que son los que están indicados en el último mantenedor. Acá podemos ver también que eh, hay opciones. Ya, pero de las cinco opciones que tenemos acá, solamente dos las tengo en celeste o en azul, dependiendo cómo yo las veo en celeste, la verdad. Pero bueno, y la otra opción están en color gris. Ahora, ¿por qué tengo una opción en color gris y por qué tengo otra opción en color azul? Bueno, porque acá hay una opción que dice sin boletas pendientes de emitir, y eso era lo que yo le estaba comentando al principio. O sea, si acá tengo una boleta sin eh, pendiente... Yo tengo que darle atención a esa boleta porque si yo decidí cargar el archivo es para que se emitan en forma real todas las boletas. Entonces si hay alguna pendiente hay que tener ojo con eso. ¿Cómo saber que está pendiente? Porque no va a tener un folio y bueno, porque acá en el mantenedor de la parte superior de la pantalla me lo va a indicar. Suponiendo que la 189 está como pendiente, yo tengo que seleccionar en la boleta... Y bueno, emitir la boleta pendiente. Si selecciono dos, bueno, ese número va a cambiar y ahí me va a decir emitir dos boletas pendientes y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de boletas eh, pendientes que yo tenga por, eh, por emitir. Ahora, ¿qué pasa si esta es que ya emití? Selecciono eh, emitir de nuevo. No se preocupen, no se va a duplicar la boleta. Pero sí se va a ejecutar la tarea, solamente que me va a aparecer un mensaje. Que el mensaje sería que no se puede emitir la boleta porque la boleta ya se encuentra emitida. Es decir, no puede emitir dos veces la misma, la misma boleta con los mismos datos del mismo día. Entonces, para evitar algún tipo de duplicidad se hace esa restricción. ¿Ya? Entonces, estas tres boletas yo las tengo que... Eh, perdón, estas esta opciones se van a habilitar una vez yo seleccione las boletas. Otra opción que puedo hacer es descargar la boleta, que si... No selecciono ninguna, se desactiva, pero si selecciono alguna boleta me, eh, me va a activar la opción. La otra opción es eliminar el registro. Ojo con esto, porque si yo elimino el registro, yo elimino la boleta, pero de la carga. Ya, es decir, la boleta desde, eh, desde la boleta emitida no se va a eliminar, ni tampoco se va a anular. O sea, siempre tenemos que hacer esa diferencia, que eliminar un documento no es lo mismo que anular un documento. ¿Ya? Entonces, si procedo yo ahora a eliminar el registro 190, simplemente lo voy a eliminar de lo que es la carga y, y de la carga, o sea, de, de boleta emitida va a seguir estando y en la plataforma de impuestos internos también va, va a registrarse esa boleta. Opciones, O sea, acciones que yo puedo realizar con cada una de las boletas. Bueno, si quiero realizar más acciones, tengo que ingresar a la boleta desde la opción La Lupa. ¿Ya? Acá voy a ver los datos de la boleta en general y acá me va a indicar que está vigente, ¿ya? Pero si yo quisiera anular la boleta, bueno, ahí está el botón en rojo muy llamativo, muy claro que dice anular la boleta. En este caso yo voy a anular solamente una para realizar como, como prueba la, la anulación. Y bueno, los dos motivos por los cuales yo puedo realizar una anulación es que no se efectuó la prestación o error en la digitación, ¿Ya? Ahora vamos a indicar que fue un error en la digitación, por lo tanto, procedo a anular. Y ahí se está anulando la boleta en impuesto interno. Porque se está anulando la boleta ya, eh, pero de todas formas también va a quedar acá registrada la plataforma. Porque, bueno, las boletas que yo emita en Contafi, a pesar que la estoy emitiendo en una plataforma que es diferente a impuesto interno, esta información también se, se, se, se informa a, a impuesto interno, por lo tanto, impuesto, impuesto interno. Y Contafi mantiene la información de las boletas de tercero en ambas plataformas, ¿ya? Eh, bueno, me voy a las masivas eh, guardadas. Y esta es la opción, ¿ya? Es decir, acá, bueno, se han hecho varias pruebas. Acá indica qué, qué usuario ha hecho la prueba. Eh, pero esta es la última prueba que nosotros realizamos, la prueba número 4, ¿ya? Y acá en la prueba, si yo pincho en la lupa, voy a poder ver, como les mostré, que yo anulé una boleta y la otra boleta la dejé vigente, ¿ya? Y ahora... ¿Cuál era el objetivo de esto? Ver que estos mantenedores se alteran. Ya, Si ustedes se dieron cuenta, al principio aparecían dos boletas emitidas ya y los registros eran dos. Pero yo como ahora anulé una boleta, ahora el mantenedor de eh, anuladas se va a ver afectado porque claramente anul anulé una boleta. Otro dato que se vio afectado también fue el mantenedor de honorario. ¿ya? Entonces ahora los honorarios en esta carga corresponden solamente a 40 pesos, ya que corresponden a la boleta de tercero 190 que emití. Eh, bueno, eso en relación a lo que es, ya vimos lo que eran eh, las masivas guardadas, que, que en la página donde estamos. Podemos también eh, en, en lo que es las masivas guardadas eh, eliminar eliminar esta carga por completo, pero bueno, eso es lo que no quiero realizar ahora. Podemos ver datos eh, a grandes rasgos en relación al archivo que cargamos y bueno, si quisiera si, siempre o por lo general en las plataformas, de Contafi de BH Express o de LibreT. Si yo, quisi, si yo quiero ver más datos respecto a la boleta o respecto, bueno, a cualquier opción, siempre va a estar el, el, el icono de la lupa. Ya Es decir, si yo haya acá en esta opción quiero ver más datos de la boleta, yo tengo que, que pinchar en la lupa. No voy a decir siempre porque no me quiero comprometer, pero sí generalmente. Eh, bueno, eso en relación a lo que es carga masiva ¿Qué es lo otro? Acá arriba puedo cambiar el nombre de, de la carga Ya, es decir, si yo no quiero que se llame carga 4 Y quiero que se llame prueba live Bueno, edito el nombre y actualizo el nombre Y ahí va a quedar registrado como prueba live ¿Qué me va a permitir esto? Quizás ver eh, quién realmente eh, cargó eh, el archivo En realidad los nombres pueden ser el nombre que ustedes quieran Eso, eso es algo más informativo para ustedes otras cosas que puedo realizar acá en lo que es la carga masiva, bueno, eliminar el registro, descargar la boleta, ya sea en, en formato PDF o HTML, y filtrar las pendientes. Ya, es decir, bueno, ahora no voy a tener boletas pendientes, por, lo, por eso no me aparece ningún dato, pero sí sería importante, eh, eventualmente, si ustedes cargan un archivo y quedan boletas pendientes, filtrar y, bueno, volver a, a emitir esas pendientes siempre y cuando correspondan. Acá otra cosa que puedo hacer es guardar, ya, es guardar esta carga masiva. Es decir, yo puedo descargar este archivo que cargué en Contafi, lo puedo descargar después, posteriormente en mi computador, ya sea en formato Excel, en CSV o solicitando que llegue el archivo eh, por email en uno de, lo, de los dos formatos. ¿Ya? Eso en relación a lo que son las masivas, ¿ya? Las masivas guardadas. Eso, eh, no sé si tenemos alguna consulta en relación a eso, Sergio. ¿No? Bueno, listo. Genial, entonces seguimos. Si no hay consulta, me imagino que está, estamos explicando bien, así que está, está claro. Eh, ya, pasamos a lo siguiente, lo que son los, eh, las boletas emitidas. Acá, bueno, como les estaba, les estaba mostrando, acá solamente me aparece como la emitida la boleta 190. ¿Por qué no me aparece la 189? Bueno, porque la 189, como, como ustedes vieron, realicé la anulación recién. ¿Ya? Entonces, no corresponde que dentro de la boleta emitida me aparezcan eh, la boleta que yo anulé. Así que acá voy a tener la boleta 190. La tengo vigente. Es una boleta que emití ahora recién, que fue con el, con el archivo de carga. Bueno, ¿qué puedo ver en la página de boleta emitida? Bueno, como el nombre lo hice, voy a ver todas las boletas que han sido emitidas. Ahora, ¿por qué estas siguen acá? Bueno, porque estas se emitieron y se anularon directamente desde acá, ¿ok? ¿Qué es lo que puedo ver? El usuario, ya es decir, el usuario que emitió la boleta. Puedo ver si la boleta está vigente, puedo ver datos rápidos, ya por ejemplo, lo, lo honorario, el valor de la retención o ¿no? el líquido de la boleta de, de tercero. Más acciones que puedo realizar con la boleta, bueno, la lupita nuevamente, ver boleta, con eso me voy a ir a ver el detalle de la boleta que era lo que estábamos viendo anteriormente. Eh, otra cosa que puedo realizar acá es enviar por WhatsApp. ¿ya? Es decir, yo acá tengo que seleccionar el número al que yo quiero enviar la boleta y bueno, después que seleccione el número, se, eh, bueno, vamos a ser redirigido a la página de WhatsApp web. ¿ya? Y ahí va, nos va a permitir enviar la boleta por WhatsApp. Otra opción que tenemos acá es copiar el enlace público. Bueno, si yo quisiera copiar el enlace de en la boleta y enviarlo por correo o enviarlo por algún otro medio, tengo que copiar el enlace, también puedo imprimir la boleta y bueno, directamente anular. La opción de anulación, eh, la verdad, está en varias partes de, de lo que es la, la plataforma de contact. ¿ya? Si ustedes se dieron cuenta, está acá, está dentro de la boleta o también está en la parte de lo que son las masivas guardadas, ¿ya? Siempre y cuando hayamos emitido la boleta de tercero usando la opción de eh, emisión masiva. Y la otra opción que tenemos es la de receptores. En receptores, yo acá voy a ver los eh, receptores que voy a tener registrado en mi. Eh, que voy a tener registrado en la, en la plataforma de Contafi, ¿ya? Pero por ahora, voy a decir por ahora, eh, no, no, no está la opción para crear receptores. Es decir, no hay un botón acá en la plataforma en donde yo pueda decir ok, yo antes de emitir la boleta de este receptor, lo que quiero realizar es registrar primero este receptor. No, no existe esa opción por ahora. Estos receptores que están acá registrados corresponden básicamente a lo que son eh, a, a, a receptores que yo en algún momento le emití una boleta. Ya, por ejemplo, si yo eventualmente, por ejemplo, le emito una boleta a Sergio, Sergio va a aparecer dentro de los receptores sin la necesidad de... Eh, registrarlo en forma, en forma manual, sino que van a quedar registrados porque en algún momento desde Contafi se realizó lo que es la, eh, la emisión a ese receptor. ¿Ya? Bueno, eso en relación a lo que es la boleta masiva de tercero. Bueno, vimos en resumen, vimos lo que son la emisión, bueno, vimos la pantalla estándar de emisión o, o la emisión individual de las boletas de tercero vimos la página eh, de emisión masiva, la, la nueva, vimos la página de emisión masiva la nueva que lo que más destaca visualmente de la página es eh, ingresar el nombre de la carga porque la masiva antigua no tiene esa opción, pero sí tiene el resto de las opciones. Eh, los archivos, bueno, como les dije, son los mismos archivos en ambas en ambas opciones se, se usa el archivo de tipo Excel con eh, un máximo de boletas de 5.000 boletas para cargar en el archivo. Bueno, si nos da, nos da visto bueno las validaciones, se va a mostrar en la parte superior. Si nos da error, también nos va a mostrar la cantidad de errores que hay en el archivo en la parte superior. Pero en esto sí quiero dar mucho énfasis que es en los errores. Es decir, si yo cargo un archivo y el archivo tiene error, lo voy a ver en la parte inferior de la página de emisión masiva. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos que estar revisando cuál fue el error o en qué columna y, bueno, poner harto, harto ojo en, en cómo corregir eso. Ahora, ¿qué pasa si no saben corregir eso? No hay problema porque eh, basta con que abran un ticket de soporte realizando la consulta en, en, en relación a, a, al error, por ejemplo, que les dio en la plataforma y, bueno, de parte del área de soporte van a estar respondiendo sus dudas pero siempre y cuando abran los tickets por eh, la vía que corresponde. ¿ya? ¿Qué más vimos? Vimos eh, de la página de las masivas guardadas, bueno, vimos los archivos de carga, vimos las opciones que se encuentran, los mantenedores, cómo activar esas opciones que están desactivadas eh, y vimos lo que es eh, la anulación de las boletas. Otra cosa eh, que podría realizar, bueno, anular, o dejar una anulada, una vigente. Bueno, eso va a depender del criterio y de lo que corresponda realizar en cada caso. Eh, bueno, ahí termina lo que es la página de, eh, de Contafi, específicamente la opción de boletas de tercero con, eh, con la emisión masiva. Le mostré la, la, lo que es la emisión masiva nueva, que en realidad se lo recomiendo. Yo este último, este último día lo estuve probando y en relación a la opción anterior, bueno, ayuda bastante, sobre todo cuando, cuando hay errores. No sé si tenemos algún comentario, si no, para ir terminando. ¿No? Listo. Ok, bueno, eh, este fue el live del día, del día jueves. Como de costumbre siempre a las cuatro y media partimos en punto, a pesar de que tuvimos unos pequeños problemas técnicos antes de empezar, pero, pero pudimos improvisar. Eh, nos salió, bueno, supongo que no sal, salió bien, no, no, no, no he recibido algún reclamo por ahora Pero nada, los dejo invitados como siempre a, a que vean los lives de los días jueves a las 4 y media Recuerden que los días miércoles se están subiendo también los podcasts que grabamos con Esteban O los podcasts que graba Esteban también con Nicolás Y bueno, como spoiler, eh, también eh, en el futuro vamos a ir viendo otro, otros temas o quizás con, con otras personas dependiendo de, lo, de los temas que se vengan tanto para live o como para, para los podcasts. Lo que sí, eh, bueno, este no va a ser el único live que voy a voy a estar con ustedes. Eh, nos vamos a ver más adelante. Y eso, eso. Espero que haya quedado claro el tema de lo que es la eh, emisión masiva de boletas de terceros desde la plataforma de Contafi. Y bueno, en caso que tengan cualquier duda, también los dejo invitados a que abran un ticket de soporte porque vamos a estar contentos de ayudarles. Eso, que tengan buena tarde. Gracias.